Hola, hola, buenos días. Ya estás? estamos, ya estamos aquí de nuevo. Bueno, ¿Qué tal Raquel, Dan, José? Hola, buenos Muy buenas. días. Deseando Muy buenas. de hacer otra de estos, de compartir con vosotros todos estos conocimientos que nos ayudan a seguir elevando. Así que deseosa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Dan? Algo, algo especial, ¿no? Hemos preparado para hoy, para el espacio de hoy como siempre muy bien algo que está ahora mismo en, de, bueno en todo lo que es lo, lo, las redes sociales los grupos eh, de cualquier tipo de movimiento no que está Así ahora es, mismo en las cotidianeidades. vaya se está reflejando de muchas maneras no el uso sí. de la palabra el uso de la palabra y el decretar no ¿Cómo podemos usar esa palabra, esa fuerza de la palabra para poder decretar? Así es. Bueno, pues nada, ¿empezamos? Sí. Muy bien. especialmente para esta época que estamos viviendo claro que sí es el momento claro exacto es el que, que tiene también el la característica de que bueno todas las épocas son eh, muy propias de cada época pero sabemos que esta época en especial tiene tiene un tiene un algo no es la, es la época de la conciencia Sí. Del, del uso de esa palabra para decretar, ¿no? Decretar, sí. en, en, en, digamos, en, en aras de, de la libertad, ¿no? De la libertad individual y de la libertad de la humanidad, claro que sí. Eso estamos es. en el momento de, de dar un, un, un pasito más, de ser un poquito más conscientes de, que, de qué estamos haciendo, de qué estamos pensando. Es importante saber qué estamos pensando a cada momento. Sí. y claro, hemos notado de que hay mucho, ¿cómo decirlo? Muchas desaveniencias entre, entre gente que está supuestamente más despierta, con más conciencia. Así que vamos a tocar un poquito esos temas hoy. Exacto. Eh... Venga, vamos. Dale ahí. Que si no nos quedamos aquí. Sí, no, bueno, es que también estaba pensando que esto de que decimos que tiene mucha importancia. Entiendo también que todas esas palabras y todos esos decretos y ese lenguaje que hay, que hay circulando, si uno no es consciente de eso, también tiene tema porque porque hay algo ahí, como, como podemos ir viendo hay algo ahí, al parecer, eh, operando a través de cada uno de nosotros, eh, seamos conscientes o no, y por eso es importante ser consciente de... Claro, de yo por ejemplo, a todo lo que habéis estado diciendo, para que los seres que nos escuchen, cómo han utilizado esos decretos durante estos dos últimos años especialmente, ha sido brutal cómo ha sido un decreto para el adoctrinamiento, para el quédate en casa, todos nos vamos a ponte Exacto. esto para curar, para salvar, y cómo a través de la palabra han ido, pues eso, sin que la mayoría de los seres se den cuenta, es como que te están llevando hacia lo que ellos sí. han querido. Sí, en ¿vale? resumen, no creando... Una y, realidad. Ha sido, y ha sido todos esos decretos que han ido repitiendo, repitiendo, repitiendo, repitiendo, repitiendo, hasta que se ha hecho mella en cada una de las cabecitas y la gente lo ha cogido, pues, eso, como un nuevo. Eh, ¿Cómo sería la palabra? Sí, un, un paradigma que es algo que no es tuyo, pero que lo acatas como tal y lo crees y se ha, se ha hecho una creencia eso es. de que yo puedo salvar al otro o bueno todas esos uh, es sí, sí. utilizar palabras que un mito totalmente así que es lo que yo quería puntualizar después de que indudablemente el poder de la palabra es infinito es tal creador cual. tal cual bueno por eso decimos que estamos eh, si lo tomamos como un juego es como un reality show Total. Tenemos, tenemos este, entonces la opción de intervenir en el entrame de la realidad. Exploramos palabras, eh, utilizamos destrabalenguas para centrarnos. Me gustaría estar... que, Sam sí. Dan, perdón, ya que sí. has utilizado estas palabras y además están así un poco desglosadas a poder ser. Eh, ¿Por qué las has puesto separadas? ¿Qué, ¿Con qué intención has puesto? Y destratura, centratura, perdón, destrabalenguas y centratura. Ah, como claro, ir soltando en este sentido de que eh, teniendo en cuenta que las palabras generan la realidad también eh, y que hay tanto engaño, ha habido tanto engaño en la... En, a través del lenguaje, eh, como bueno, pode, va, podemos ir viendo, eh, hay, aquí recogemos varios ejemplos de eso, como eh, destrabando un poco esas, esas interferencias podemos ir hacia nuestro centro. Perfecto. Destraba como cantos de sirena, ¿no? <risa> Pechizos. Hechizos, hechizos, así, hechizos. Así, nos, así nos van cada vez atrapando más ¿no? y creando nuestra realidad ¿no? a través de esos trabalenguas ¿no? que van ellos utilizando. Sí, claro, su... ellos los utilizan y nosotros los utilizamos inconscientemente y creamos, sí. su, realidad. Y creamos su realidad. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que tenemos que salir de esa rueda o salir de las aguas. Eso es. Para bueno, escuchar los cantos de sirena. O al menos, o al menos ser cada vez más conscientes, ¿no? Del uso de, esa, de, de las eso, palabras ¿no? que hacemos. Eso, eso, claro. eso. Eh, centrarte es el arte de estar centrado, entonces, podemos decir. Eh, concentrarse en estar en eje. Eh, en relación a esto, que está completamente vinculado a al lenguaje a través del cual se genera la realidad, está lo de los que se ve en todo el rato también, lo vamos a comentar así un poco al pasar ahora, que es lo de los polos, eh, cómo enseguida eh, uno o, o, u otro se van hacia los extremos en las situaciones, en las cuestiones, y por eso la, la importancia de de estar centrado. De estar en el eje. Sí. Uh -huh. Sí, es cierto, ¿no? Como en, en cualquier, no se puede decir debate ya, ¿no? Porque ya no hay debates. En, hoy en día hay una posición y si no estás eh, con lo que yo estoy diciendo realmente, estás completamente en el opuesto. Y qué importancia de eso, ¿no? Sí, sí. Claro. De conciliar. Sí. Las diferencias de opiniones ahora se están agudizando. Es verdad, ¿no? Las sensaciones de que se van a los opuestos totalmente. No hay un término, término medio, ¿no? Como se suele decir, ¿no? O un no sé. respeto. Ya no, ya no es que llegues al mismo acuerdo, es que respetes y, claro. y y bueno, no tengo por qué coincidir contigo en todo lo que estás diciendo, pero respeta mi, mi, mi parecer, no mi punto de vista y si claro. nos respetásemos pues eh, iría muchísimo mejor, porque es que ahora parece que todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que hacer lo mismo y todos tenemos que tomar las mismas decisiones y utilizar el mismo lenguaje. Y quien no utiliza ese lenguaje, pues se, se, le, se le lleva o se le coloca en el opuesto, ¿no? Y entonces es eh, un enfrentamiento, un conflicto, ¿no? Como si fuéramos enemigos, por decirlo Eso de alguna manera es un modelo como de insectos, ¿no? Que hay uno que es el que dice cómo hay que actuar y los de abajo todos actuando exactamente igual, sí, sí, sí, lo que dice el de arriba, sí, sí, o sea quitarnos totalmente la humanidad. Y si no te saco de la colmena. En bueno, ese, si no en ese sentido hacerlo. es muy curioso porque en inglés eh, la colmena es hive y comportarse es eh, beehive y abeja es bee, entonces eh, es muy curioso eso. Com, com, es como si fuera un juego de palabras claro. de comportamiento colmena, ¿no? Sí, exacto. Para comportarte tienes que, que estar en, en colmenado. Fíjate, o sea, es que no es nada al azar, no hay nada. No, sí. no hay nada, no, no hay nada aquí al azar, nada, nada. No hay nada al azar, está todo, está todo supermedido y, claro. y, y vamos, qué, qué simbolismo. Y es como que... nuestra mente trabaja con simbolismo, no hace falta que te estén explicando esto, simplemente actúas sin más. Claro, la naturaleza de la realidad se crea a través de esas frecuencias, esas vibraciones, ¿no? Y, y la palabra es pura frecuencia y pura vibración, entonces tiene una importancia... Vamos ahí... A ver, Dan, ¿qué más nos tienes por aquí? Que a mí me bueno, eh, también eh, yo me fijo mucho en, en, en mí mismo y pienso que muchos hacemos esto, ¿no? De mirar hacia adentro y, y esto, por ejemplo, unir polos que también este, es en el afuera, es en el adentro. Y, Ahí ya eh, se hace referencia a, una de la, a uno de los principios de los que ya hablamos. Sí, de hecho, están varios aquí entremezclados que se pueden ir se pueden ir vislumbrando, sí, sí, eh, la polarización, el ritmo, eh, total, eh, la, la correspondencia, correspondencia causa y efecto. Eh, bueno, esto es lo mismo también que, que con las, con lo, las sustancias este en, en medicina, ¿no? Eh, y podemos, por ejemplo, acá podemos decir una sustancia te puede... Eh, sanar o matar dependiendo del utilizo que se le dé podemos poner así Totalmente eh, tienes la pantalla, no? ¿El vídeo lo tiene muteado? ¿O... Sí, para, para cuestión para... logística Vale, vale, para que se vea hoy, bueno, okay. hoy. Vamos a probar así Ok Ahí está entonces el arte de discernir, aquí ponemos eh, paradoja, humor y cambio, que son tres elementos que, que podría ser interesante tener en cuenta. La paradoja respecto a esto que venimos hablando también de los principios universales, de que eh, ninguna verdad eh, es absoluta, incluso la verdad absoluta es relativa y también teniendo en cuenta de no ir ya a los extremos no por eso significa que no no existe una sola verdad eh, porque enseguida viste eso es un, un clásico también bueno ahora vamos a ver algunos ejemplos sí yo, yo entiendo esto Dan como que la paradoja nos tiene que ayudar a relativizar mucho más todo es decir no no irnos a la verdad absoluta de nada no sino intentar claro eh, ver esa verdad pero mmm, observándola desde de un plano digamos de, de, de, de en conjunto en todo holístico no es decir en el todo no sí. entonces dentro de una misma verdad eh, todo se puede ver también dependiendo de los factores no que hay en cuanto a esa verdad y se puede eh, luego luego el, el humor y el cambio claro es decir a, a, a la paradoja se le, se le une el humor pues para no relativizar demasiado las situaciones a través del humor y poder crear el cambio porque claro si no todo se, se bloquea se, se, se enquista eso ¿no? es porque, sí, claro sí. Sanquilosa. No, no sanquilosa. Es. sí. se anquilosa no sanquilosa aunque es más común decir aquí en España se enquista no es más Senquista. es una sí. palabra que es más entendible o más común. Sí, sí, sí. Bueno, eh, aquí un, para comentar esto de a la pasada es este, que son divertidos algunos de los ejemplos de, de los polos eh, extremos y, y, y del cómo conciliar, eh, porque uno eh, por ejemplo decimos esto del el clásico cuando Juan habla mucho de Pedrito está hablando más de Juan que de Pedrito, pero no agarrarse de eso tampoco para decir esto de eh, todo lo que me digas a mí está hablando de ti y no de mí. Claro. Y, y no, es, no es tan extremo porque que el, el hecho de que sí, eh, uno es, aquí lo tenía esto, mira. Eh, sí, somos reflejo, ¿no? Exacto. Eh, cuando veo a alguien estoy viendo un reflejo de mí y, y ese sí. alguien está viendo un reflejo de lo que es pero eso no significa que uno no pueda disponer de un desarrollo expandido de la habilidad para conectar con los procesos internos de un otro, reconociendo patrones, arquetipos, mecanismos, pautas, indicios que denoten determinadas cuestiones de ese otro, que permiten realizar un despliegue analítico desde fuera de esos procesos. Y lo mismo conmigo mismo, ese otro es, lo puedo encontrar también dentro eh, entonces está, está interesante por ese lado. Hombre, yo aquí lo que pondría así en, eh, en, un, en unas palabras como a mí me gusta un poquito más sencillas, es que lo que vemos en el otro, sobre todo esas cosas que no nos gustan tanto del otro, sí. son esas cosas que no reconocemos principalmente que, que en nosotros están también. A lo mejor no en la misma área, a lo mejor no con la misma situación, pero sí eh, están en mí, por eso como que me molesta, ¿no? Como con eso, como que todo, oh, porque es ese reflejo me hace ver eso que yo no estoy viendo de mí, no estoy reconociendo en mí. Bueno, a eso iba, que muchas veces eh, si uno te marca algo, tú le marcas algo a otro, no tiene por qué eh, estar eh, necesariamente eh, relacionado a, esto, a eso, digamos. Eh yo puedo notar algo en el otro, o alguien puede notar algo en mí sin necesidad de que, es, de que lo está pudiendo notar porque eso no lo reconoce en él, o, le, o es algo que le molesta en él y, no lo, y, lo, y lo ve más fácil en otro, sí, por yo eso sé, digo... Sé lo que quiero... Yo, yo, a ver si... Nos es un tema decir. profundo, era, era sí, para... Claro, me, sí, claro, eh, sí, te entiendo perfectamente y sobre todo, yo me refiero cuando a lo mejor es algo como muy marcado, como que siempre le ves, como que te molesta mucho. Ah, claro, porque claro, tú claro. puedes ver eh, una situación y reconocer que oye ese acto que está haciendo cualquier cosa pero no es una cosa que a ti te molesta que, no, que el sentimiento es tuyo eh, yo hago esa diferencia o sea cuando me molesta claro, algo claro. en el otro pero como que me molesta de verdad como que oh, se me lleva para adentro otra ya, cosa ya, ya. es que eh, indudablemente tú <risa> hay ya, actos no. Que, no, que no tenemos porque te, que estás viendo que es un acto una cuestión de conciencia también ahí como como en todo entra en juego la conciencia entonces eh, si estás mirando mmm, entre comillas un defecto en otra en otro ser sin conciencia entonces sí puede ser que sea un reflejo tuyo porque no estás teniendo conciencia ahora exacto. si estás mirando algo en el otro pero lo estás haciendo con conciencia donde tú ya lo has interiorizado entonces mm -hmm. ya no es un reflejo total eh, exacto o incluso podría serlo, pero pero eh, está esa conciencia de que también puede ser otra cosa exacto o también eh, lo puedes ver porque tú ya estás haciendo ese trabajo eso, porque algunas veces tú ya dices, ostras, por aquí ya estoy pasando por este recorrido exacto. y lo ves y a lo mejor también es como darte ese, ese aleviso, esa alerta de, oye, sigue trabajando que, que vas por el buen camino porque lo estás viendo pero ya lo ves desde otro plano, como Tal está igual. diciendo Roque Tal cual, pues me acaba de pasar en determinadas ocasiones eso justamente de, de poder ver ese reflejo de lo que hace poco había yo estado haciendo y, y te, también te, te sirve para eh, dar más énfasis a, a ese reconocer que, sí. que, ya, que ya no estás haciendo eso y, y qué bueno haber, haber este, modificado de hecho, sabemos que en, en, en, las, en nuestra vida nos suelen suceder cosas, patrones repetidos, ¿no? Sí. Pues cuando ya has aprendido ese, ese aprendizaje, por decirlo de alguna manera, la vida te va a volver a poner en la misma situación para reafirmar que realmente es. no vuelves a hacer lo anterior, sino que has aprendido, que has hecho un cambio y es. que el resultado es distinto. Total. Eso, eso es una, una realidad y una prueba que es verdad que... Que, eh, eh, eh, ocurre de esa manera, como tú lo acabas uh -huh. de describir, Requer, eh, cuando tú ya crees que has solucionado algo, has entendido algo, la, la vida te pone otra vez la misma prueba, un poquito, o sea, un, un tiempo después, para que tú puedas eh, tener conciencia si realmente eso uh -huh. lo has entendido y ya, digamos, has pasado a otro nivel, ¿no? En has cuanto a, esa, a, a ese aspecto. Te llegará otra. <risas> y luego, claro, continuamente nos están llegando pruebas, ¿no? Está claro es lo bonito también, ¿no? de esta de esta existencia eh, sigue sigue le sigue dan a... vale incluso con esto que comentan eh, también la importancia de no, no irse de rositas diciendo yo eso yo ya lo tengo resuelto yo ya lo tengo porque claro. ahí también es donde Ese, te... es el famoso ego espiritual Claro. Ahí, ahí es donde hay un, un efecto rebote, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces Vamos. has bajado, ahí has perdido ya un par de... Hay, hay, hay has en el juego ya. de la vida has perdido un poquito de, sí, de vida ahí. Ha <risa> bajado <risa> un poquito el nivel de conciencia sí, sí. y, y algo va a ocurrir, algo va a ocurrir. Pues... Bueno, otro de estos ejemplos es eh, que... Que suele ocurrir, ¿no? Porque tenemos eh, grandes, podemos decir, verdades que todos podemos por consenso coincidir que, que son así, que las vivimos así, que vemos que se viven así y que tienen sentido. Y a veces eh, nos vamos a ese extremo de, de por, por agarrarnos de esas verdades dejamos de considerar otras cosas, ¿no? Como estamos viendo de la importancia de no reducir las cuestiones a extremos y, y encontrar el concilio en un centro. Entonces tenemos, por ejemplo, estas verdades que son eh, no preocuparse, no hacerse mala sangre, la, la importancia que tiene esto en, en nuestro día a día, no tomarse nada tan en serio, nada es tan importante, no darle entidad a determinadas cosas, situaciones, eh, no, no enroscarse, etcétera, etcétera. Pero no por eso. Eh, el hecho de dedicarse a descifrar eh, contenido de ciertos detalles y estar atento analizando el panorama significa que seas un exagerado o un conspiranoico. Han utilizadas esas palabras hoy en día cuando tienes otra opinión diferente? Sí, o cuando te pones a, a, a reparar en ciertos aspectos que si uno se, se fue demasiado a este extremo es que eh, Dan, eh, eh, como todo, ¿no? todo eh, en su justa medida, claro. Lo de, lo de no tomarse nada tan en serio, ni nada tan importante, eh, no, no bloquearte ¿no? con situaciones, eh, no, no, no debemos, mm, mm, es decir, entenderlo como, como algo frívolo, ¿no? como algo simplemente superficial sino que, eh, claro, si nosotros empezamos a tomarnos la vida como que, ah, todo es igual, bah, da igual, no, no le claro, da importancia claro. A nada, claro, entonces ya estamos perdiendo realmente lo que eh, abajo pone, ¿no? Que es el descifrar ciertos detalles de tu entorno, estar atento, analizar qué ocurre a tu alrededor, qué, está, qué, qué circunstancias ¿no? son las que ahora te están afectando y, y claro, estar digamos en ese punto de equilibrio que no es exagerado y por supuesto no es conspiranoico, simplemente está en un momento en el que ya tomas más conciencia de todo lo que te envuelve, de todo lo que te rodea y por lo tanto, bueno, eh, quieres analizarlo y, o al menos ser, mm, eh, es decir, eh, entender, ¿no? Entender todos esos detalles que te están influyendo no en tu vida, no en tu día a día. Y eso no es ser exagerado conspiranoico, ni tampoco irnos al otro extremo que es frivolizar el, es que nada es importante, ¿no? Es que no, claro que nada es importante, realmente nada es importante pero todo tiene su importancia. Entonces vamos a encontrar Exacto. ese punto medio, ¿no? Exacto. Claro. ¿Cómo era la frase de la, de la tortuga, que no me acordaba exactamente? Eh, pues era esa, era la, la tortuga de, de la historia interminable. Sí. De, le decía al, al niño, le decía, no te preocupes, <risa> nada tiene importancia. Ah tiene claro, importancia. claro. Ahí va. que está buenísimo la verdad o sea sí. por eso digo ambas, ambos extremos son interesantes eh, en su combinación precisa es el equilibrio eso y está bueno porque veo que en todo se, se puede ver que en todo el día a día en, en pequeños aspectos eh, uno u, u otros, estamos siempre ahí oscilando, pero eh, muchos no, no, no reparan en esto de, de no irse al extremo y, y poder considerar también la, lo otro. Por ejemplo, hacerle caso a mi instinto, al impulso natural que me surge respecto a un determinado asunto, es, sabemos que es clave. Eh, resulta que también parece ser clave considerar que ese impulso puede ser a veces estar este, adulterado o, o estar siendo inducido por algo artificial o algo ajeno eh, que, a, que tiende a estar dentro nuestro sí bueno a, a, algo que, ah, bueno perdona José no no eh, muy rápido algo artificial puede ser simplemente una publicidad no exacto invasiva es claro. decir, en nuestra mente, por ejemplo. Yo lo que claro. quería hacer aquí re, relaciona relación a otro de los temas que también hemos tratado en otros vídeos es justamente eso, que cuando tienes esa vista de pájaro de la que hablábamos hace unos cuantos vídeos, ¿no? eh. De cuando subes el nivel de conciencia, de cuando estás en una frecuencia más elevada, pues realmente tienes otra visión y entonces puedes estar viendo y percibiendo eh, cosas que seres que están en una vibración un poquito más bajita, pues son... Pues eso, están más adulterados, se dejan más influenciar por lo de fuera y a lo mejor no le hacen tanto, tanto caso a ese, a ese instinto, a ese impulso natural que te dice, mira esto, observa esto de acá más allá. O esto por detrás puede tener otro sentido, el doble sentido de, de, de las cosas, les ves ese sí. otro doble sentido. O con esa y otra intención, ya no solamente el sentido, sino la intención con la que se está haciendo. Eso es. Mirad cómo cuando vamos hilando los vídeos, todos nuestros seguidores que se ven desde el primero porque van todos hilados. Claro. Por Para... eso, bueno, dilo, dilo. No, eh, el, el, la importancia de tomar conciencia de la palabra, también cómo la sentimos internamente, ¿no? Y cómo sentimos esa frecuencia, esa vibración de la palabra, nos hace también... Eh, ver, por ejemplo, la mentira en alguien que viene utilizando las palabras con una intención no demasiado, bueno, beneficiosa, eh, se, se ve con muchísima claridad y eso es algo que es verdad, ¿no?, que, que, que va en, en el entendimiento, ¿no?, de, de cómo se usan las palabras y cómo el, el efecto que, que tiene, ¿no?, sobre nosotros como seres vivos, ¿no?, al ser nosotros también frecuencia, energía y vibración. Entonces, claro, es un intercambio de, de campos de energía con esas frecuencias de palabras y cuando alguien viene y te miente, lo, lo, lo captas, lo captas, ¿no? Hay algo que, que no, no acaba de, de sintonizar ¿no? con tu frecuencia, ¿no? Y dices, vale, por lo menos le prestas atención ya de, otro, de otra perspectiva, dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces no es verdad, ¿no? Es decir, es que lo de las palabras y, y, y toda la fuerza que tienen es importante y bueno, y ahora cuando entremos en lo de, de los decretos, pues claro, ahí vamos a ver eh, que eh, usar bien ese poder de la palabra es importantísimo para cambiar realidades, ¿no? O sea que bueno, eso es. Vamos a ver. Bueno, para cerrar esta intro, que según, como decimos, según variedad de circunstancias, hay un punto donde algo puede ser, por ejemplo, enroscado, ¿no? Y, y hay otro punto donde si así fuera, porque, como decimos, se puede encontrar, ¿verdad? En, también en, en otros aspectos, eso se puede utilizar a favor, y lo puedo eh, utilizar para ir más allá de lo que parecieran ser, porque ahí tenemos esto de las propias limitaciones aparentes que, que vienen relacionado con esto. Considerar si eso que, que me está diciendo, esa vocecita que me está diciendo que esto es muy pensante, eh, es realmente el, el oráculo interno natural, o puede ser que, que justamente como es algo que que me es tan fuerte y que puede ser tan potente para cambiar mi realidad a veces sale como el mecanismo de defensa de, de rechazarlo de rechazarlo claro, claro porque entraría ya el que tú tengas que hacer y muchas veces nos quedamos en el que nos hagan que... Eh, eh. y entonces claro. esa acción comunicación sigue, sigue eso es bueno, ¿para qué nos comunicamos? Eh, nos comunicamos para causar un efecto, podríamos decir. Eh, está la, acá, bueno, hicimos la, la bromita, la comunicación, acción de comunicar, accionando, acciones que comunican eh, convenir con una acción en común. Pero es, es que no lo vemos, pero es que la comunicación realmente es una acción. Que mueve, que mueve un montón de, de, montañas. de resorte, claro, por supuesto. Y, y no le damos la importancia o no tenemos mm, ese sentido de, de la fuerza ¿no? que tiene la comunicación no realmente. Bueno, bueno no es... te lo explican cuando te lo tenían que explicar. y Eso. Entonces llegamos ahí, aquellos seres que realmente tenemos inquietudes y Eso. vamos buscando. No es claro. que no somos conscientes o inconscientes, es que si no te lo enseñan desde... Cuando claro. supuestamente tenemos que aprender y no está en, en los en los libros de texto de, de la escuela o del instituto claro, del bachiller claro. o lo que sea, pues llegas a este a este entendimiento llegas a esta información cuando tú quieres buscar más allá quieres ir más allá y ya sí. depende de ti. De hecho nosotros cuatro y muchísimos otros cientos de miles estamos estamos siendo conscientes en este en esta precisa Época al unísono de todo esto. Que bueno, muchos los venimos estudiando hace rato, y a mí también, bueno, me pasa que eh, por momentos me siento que, que sé un montón sobre el tema y por, por otros momentos que es como si no supiera nada. <risa> Entonces <risa> está bueno, está bueno, como decimos, reunirse a, a ver estas cositas y así vamos aprendiendo. Depende de con quién te relaciones crees que tienes algo más aprendido o después dices claro. madre mía, no me queda nada por aprender a mí todavía sí. depende del entorno con el que te muevas exacto Gracias. bueno, decimos que el lenguaje para la comunicación el lenguaje es, es la base eh, se vale el, el, de símbolos, sonidos, señas permite el intercambio de información codificar un mensaje decodificarlo, transmitirlo eh, es clave en las relaciones, los vínculos, el lenguaje es eh, la capacidad que tiene Homo Sapiens, le mandaron, para expresarse, comunicarse a través de diversos sistemas de signos, orales, escritos, gestuales, etc. Eh, a mí me da la sensación de que el, eh, uno comunica más allá de que haya otro... otro este, otro ser eh, delante, pero bueno, eso es otro tema ya más, más filosófico. Claro que comunicas, porque en un, en un libro el escritor delante no tiene a, a todos los seres que van a leer después, pero sin embargo en el momento en el que ya interviene eh, es. el lector ya hay una comunicación, lo que pasa es que no es una comunicación directa, es una comunicación indirecta, por decirlo de, de alguna manera, ¿Sí? pero siempre hay comunicación. Sí. Yo a lo mejor estoy, ahora mismo estamos haciendo un vídeo, nosotros nos podemos estar viendo, pero al resto de los seres no los vemos y sin embargo hay una comunicación entre nosotros y hay una comunicación también después entre ellos y estamos leyendo y hay una comunicación con el texto, hay comunicación con todo, con la música, con una mirada, cuando vas por la calle y, y te encuentras con otro ser y, y sonríes o, o apartas la mirada, eso es comunicación. Así es. Comunicación no verbal, o sea, estoy delante tuya y te estoy diciendo tantas cosas sin decirte nada con la palabra. That's right. Eh, Le podemos decir que es la alquimia de la realidad también, eh, que está por todos lados, lo que hacemos, lo que pensamos, oímos, miramos, decimos, sentimos manifestamos en el sentido de lo que uno puede imaginar, apreciar, soñar, pronósticos, intención. Eh, también tenemos eh, distintos tipos de lenguaje, eh, lenguaje de los números, de, las, de los astros, etcétera, etcétera. Esto todo son titulares que ahora ponemos y, y en otros momentos vamos a ir en todo caso profundizando el lenguaje puede cambiar una realidad entonces claro que la alquimia está muy bien definido eso como la alquimia por supuesto que sí el lenguaje es realmente el que transforma y el que y el que crea no los cambios no eh, en cualquier tipo de realidad no eh, es importantísimo sí sí claro que sí pues tiene sentido eh... Considerar que si el, el lenguaje y de la comunicación eh, genera realidad, puede intervenir en lo que resulta la realidad. Bueno, hacerse ciertas ciertos planteos para. Para ser un poquito más conscientes no del uso que hacemos del lenguaje. Es que date cuenta que el pensamiento, digamos, es el primer paso, ¿no? El plano mental, pero luego hay que expresarlo y ahí entra el lenguaje, sea del hay tipo que, que sea. Y hay que sentirlo hay que sentirlo y, ahí entra. y es lo que decía Raquel antes, el lenguaje puede venir de muchas maneras, no tiene por qué ser un texto escrito o sonido de palabra, es decir, el lenguaje puede venir pues por una mirada simplemente un, le un lenguaje de vibración de, de, de, de cuerpo, es decir de, de sentirte unido a otros seres es decir, puede venir de muchas maneras ese lenguaje. Pero sí, realmente y... cambia la realidad. ¿Es una alquimia de la realidad? Claro que la es. Forma parte de esa alquimia. Tiene una importancia increíble, vamos. ¿no? Claro que sí. Y el lenguaje de mi comunicar con mis células. Claro, por supuesto. Eh... Es sanador. Totalmente Eso también. Es... Sanador. Depende del lenguaje que utilizas con tu, con tu... Depende del lenguaje que tengas o del pensamiento, o sea, utilizando el lenguaje en todo... Eh, hay una relación entre lo que nosotros estamos pensando con nuestro sistema límbico del cerebro, que es el que después le manda la orden a esas glándulas para que generen unos, sus, unos bioquímicos u otros. o sea, con... Eso. Imaginaos la importancia del lenguaje con nosotros mismos, ya no solamente claro, con el otro, sino el lenguaje, ese diálogo interno que yo tengo conmigo mismo durante tantísimas horas a lo largo del día. Si tengo un lenguaje, si tengo unos pensamientos de, de tristeza, de, de vibraciones bajas, vamos a ponerle cualquiera de ellas, ¿eh? enojo, rabia, ira, frustración, miedo, ¿vale? eso va a hacer que yo le mande la orden a mi cerebro de que en esas glándulas se generen unas sustancias u otras. Y el medio ambiente de la célula, que es donde están los receptores de esas sustancias, si yo le estoy mandando sustancias de baja vibración, con lo cual, eh, o, eh, sustancias que me generan malestar, pues mi célula se está alimentando de porquería, es como si estuviese en una cloaca. Yo a la gente con la que ayudo digo, ¿tú dónde quieres que, de dónde quieres que se alimenten tus células? ¿De una cloaca o de un manantial de agua claro. fresca, limpia y que realmente te dé vida? Pues tú decides con cuál de las dos alimentarles y todo va a depender de los pensamientos que tú estés generando en cada momento. Claro. De ahí la importancia de esa comunicación con mis células. De ahí la importancia de generar bienestar o malestar. De ahí la importancia de sanar o de seguir en la enfermedad. Y todo tiene que ver con el lenguaje, todo tiene que ver con la palabra. Más aparte, después todo lo que vamos a ver de vibración, bah, somos agua, cómo vibramos, con qué frecuencia... Es que relacionamos es que, el... es que estamos entrando en un tema que me apasiona. Es que, sí, no, pero es que claro, es que está bien hablar así un poquito de esto, ¿no? Y profundizar una chispita, porque relacionamos lenguaje con conversación. Y no, o sea, sí, pero eh, eh, hay y, mucho más. Y, y claro que hay muchísimo más, es decir, conversación con con todo lo que te rodea y cada y cada ámbito de esta realidad necesita un tipo de conversación. No tiene que ser sonido y, de y, palabra Y ya no solamente es el es la palabra que utilizo, sino qué emoción estoy aportándole a eso. Por eso esa pero, comunicación no verbal, pues, ese supuesto. movimiento de brazos, cómo me estoy comportando, si tengo dejadez o estoy entusiasmado o entusiasmada por, por compartir lo que quiero. Yo, por ejemplo, cuando hablo de estos temas, pues yo ya soy muy explosiva, ¿no? Pero, pero es cierto que, que empiezo a crecer de saltitos cuánticos porque son cosas que me gustan tanto que quiero que la gente, que me gustaría que, que, que entendieran la finalidad que hay para nuestro bienestar. Claro, claro. Sí, sí, es eso, expand, ir expandiendo. Bueno, ya os dejo, después intervengo. Está buenísimo, está buenísimo, me encanta que sea de hecho De hecho, la comunicación que tenemos con nosotros... Mismos. Súbete el volumen, Roque, que no se te oye. Ahora mejor. Ahora mejor. De hecho, la comunicación que tenemos eh, con nosotros mismos es la que eh, transmitimos a los demás también. O sea, cuando, cuando queremos comunicarnos con alguien, va a depender mucho de la comunicación que nosotros tengamos con nosotros mismos. Valga la Total. redundancia. Exacto. Total. Es que si en ti hay una cierta. Es lo que hablamos siempre: esa vibración. Eh, va contigo siempre. Por eso la importancia de si quieres cambiar de vibración, cambia el entorno. Exacto. Eso es. Y, y, y viceversa. Quieres cambiar el entorno, cambia tu vibración. También, también. Sí, como sabemos que es un camino, es una carretera de doble sentido. Eso. ¿Qué más damos? Y ya, ya está, vale. Y ya que estamos entrando aquí también, o, o, o por salir de aquí, <ríe> como se quiera. A ver, eh, si quieres que en una comunicación haya respeto, mmm, aprenda a respetarte eh. a ti mismo, para que luego lo que salga de ti sea respeto hacia los demás. Ya, con respeto, claro. Claro que sí. Claro. Bueno, Como cuando ¿no? el, el, el niño... Está llorando a los gritos y el padre le grita: No grites, gr no, no <risa> claro. Ya no bueno, griten más. Claro, claro. Bueno, eh, ah, la comunicación: eh, con la comunicación hago única la realidad a través de la especificidad en la forma de comunicarme. Mayor efectividad con el menor empleo de energía. Eh, efectividad. Con una única acción consigo comunicar lo que deseo sea comunicado, no desperdicio flechas. Voy, voy al, a Directo. los bifes. Más al grano. Sí. Directo. Que es un arte, ¿eh? estamos todos en el aprendizaje. Sí, sí. Y bueno, seguimos preguntando: ¿es definitorio para mi realidad qué palabras utilizo? Bueno, cada uno que se, que se responda, ¿no? Exacto, esto es para tarea, para el hogar. Lo bueno, claro. la importancia de es que hacerse pre preguntas inteligentes, ¿no? La respuesta están en las preguntas, siempre. Claro. Es importante hacernos buenas preguntas. Si queremos buenas respuestas, las preguntas son el primer paso para que, para que lleguen esas buenas respuestas, está claro. ¿Podría tener sentido considerar que las palabras que entran en mi día a día pueden definir aquello en lo que resulte mi realidad eh, bueno, de ahí se desprende otra que, que no es para ahora porque es un capítulo aparte, que es mi realidad y la del mundo, son la misma realidad como lo decimos para otro ¿eh? exacto, pero es lo que decíamos aquí. sí, sí, lo que decíamos recién que, que con la, con, al, con, al variar tu, tu adentro varias a, afuera, es, o sea por ese lado sí decimos que si uno define su propia realidad, está también definiendo la realidad del mundo. Pero bueno, esto por eso en otro momento entramos Porque a. Lo que está arriba está abajo. Así es. Que... <risas> como es adentro, es afuera. Lo que es adentro es afuera, ¿no? Microcomo, <risas> como macro como <risas> ¿Hasta, qué ¿Hasta qué punto pueden incidir? Porque después está esto, ¿no? La, el debate este y muy interesante que es. No, pero si yo no le doy, no doy entidad a eso, a que, a que la realidad se pueda generar a través de la definición de mis palabras, entonces no es así, porque yo decido mi realidad, Viste está ese debate que a veces te puede llegar a meter en un, en un bucle en espiral descendente, eh, pero está, está interesante. Es que yo creo que no solamente son las palabras, las palabras es una parte. Eco. Sí. Vale, entonces, la palabra indudablemente tiene una vibración, tiene una fuerza, pero va a depender de con qué intención estoy poniendo yo, estoy diciendo, estoy soltando yo esa palabra, qué sentimiento. Exacto. Porque el sentimiento es brutal, es el que realmente mueve. Eh, creo que tendría más fuerza, qué es el sentimiento le estoy poniendo yo a esa palabra que la palabra en sí, porque tú puedes decir. Eh. Eh, es que, como se dice mucho, ¿no? Así cuando es que mira que eres tonto, o sea, y algunas veces, o, o mal sonante, es que eres un tal, vamos a decir lo que sea, y lo puedes estar diciendo con dos intenciones: una con agravión, o sea, para agravar, agraviar a esa persona, a ese sí. ser, a menospreciarlo, bajarlo, o en, en, otro conste, en otro contexto, que mira que eres tonto. Y es la misma palabra. Sí. Sabemos que eh, dependiendo a quién se lo estés diciendo, si se lo estás diciendo a un niño pequeño, no va a entender que hay humor, el sí, inconsciente sí. No, no sabe que hay humor por medio y, y se queda con el, el simbolismo de la palabra. Cuando somos más mayores, indudablemente sí podemos diferenciar un poco, aunque yo prefiero utilizar, ahora que el, cuando soy más consciente, palabras proactivas que no claro. que te avancen, que no que te dejen atrás, porque indudablemente tienen un contexto y nuestro inconsciente no reconoce el no, mismo. Bueno, pues sí, ese es todo un temazo también, porque como vemos, incluso desconocemos un montón sobre el origen de las palabras que utilizamos, se dice, se anda rumoreando por ahí que el latín en verdad está, fue medio impostado y, y deformó de algún modo lo que había, ¿no? Y, bueno, hay todo un tema con eso y está relacionado también con el consenso que se genera entre, entre muchos que conviven sobre determinadas palabras, y que también por eso hablábamos el otro día esto de lo de Masaru que comentábamos Masaru ayer Emoto. con Roque. Claro, Masaru Emoto. Y lo tenía yo apuntado también para sacarlo, a relucir. Claro, que hablábamos de eso, del experimento que hizo este hombre con las emociones y las distintas eh, y la palabras... Sí, etiquetando y eh, Masaru Emotion le dicen y Emotion. también eso, claro. ¿no? ¿Qué pasa si tú pones odio pensando sintiendo amor? Hay todo un hay toda una polémica también con eso a, a descubrir eh, y a veces eh, incluso que uno puede usar el tonto, por ejemplo, en buen sentido. Eh, ese, esa palabra puede acarrear toda un, una, una especie de, de halo negativo consigo mm -hmm. que, va, que va viajando y, y quizás este, uno aunque la quiero utilizar bien Por eso ahí, bueno, entra, entran ¿Pero cuánta demasiados gente, Pero, pero cuánta, ¿cuánta gente cuando a lo mejor le haces ver esto Te dice, no, pero si yo lo estoy diciendo en broma Claro, sí, sí, sí. sí. Y no se dan cuenta de que, aunque tú lo estés diciendo en broma, eso tiene, lleva una energía y está cargada esa palabra. Y como es. lo que entendemos nosotros es que es un, aunque lo estés diciendo en tono de humor, realmente su significado es de rebajar a una persona, de ponerla por debajo tuya, de que tiene menos conocimiento o menos destreza que otro. Aunque lo estés diciendo en tono de humor, a ese, Perfecto, ser, a ese ser va a recibir eso que está por debajo, eso que está sutil, eso que no percibimos. La, la pregunta sería, Raquel, eh, ¿por qué has utilizado esta palabra? ¿Por qué no utilizas otra? Sí, sí, sí, total, total. Sí Por eso, por eso te digo. Que no sé, no, no, no somos conscientes algunas veces, porque yo reconozco que a mí también me sucede en algunas ocasiones, ya mucho menos que antes. Pero cuando a lo mejor has tenido una educación en la cual ciertas palabras han sido habituales o ciertos Uy, procesos sí. han sido habituales, vale, sí, ya lo tenemos incorporado lo tienes ahí y cuando ya lo has soltado y dices, hostia, cancelo, cancelo, cancelo. Sí, sí, sí. Yo todavía me estoy desprogramando un montón de eso. Pero que cuando a lo mejor se lo haces ver a otro ser, porque a lo mejor no conoce esto. Siempre nos ponemos, nos justificamos con que no, yo lo estoy diciendo desde esta... Inter... Incluso se lo dicen a ellos mismos. Sí, sí, sí. sí, sí. Es que soy no sé qué, soy lo peor de lo peor. Y, y, y cuando se lo haces ver, por favor, cambia esas palabras. Dice... Te puedes decir algo que te quiere enseñar lo mismo en positivo. Porque si no actúa prr, todo lo demás. Sí, es una sí, cadena. Sí. Hay que poner atención, hay que poner atención a las palabras que, que utilizamos. Y esa, esa atención viene con, con la consciencia. Uh -huh. a, mí, a mí me pasó hace muchos años, ¿no? Yo empecé a, ser, a ponerle mucha atención a las palabras que utilizaba y fui, fui cambiando mi lenguaje. Claro, Sinceramente, lo fui cambiando. Lo fui cambiando, porque me di cuenta de que era, todo fluía con, mucha más, eh, con, much, con mucho más amor, no es decir, en, en lo que comunicaba, eh, había menos conflictos, muchísimo menos conflictos en todo, todo era más fácil. Como entonces, decimos, cambia nuestra realidad. Claro, entonces eh. yo, yo, yo, yo, yo, por lo menos lo que desde mi punto, desde mi experiencia personal, fue así, empecé a, a prestar muchísima atención a las palabras que utilizaba. Y a cambiar ciertas palabras, ¿no? De mi lenguaje. Sí, sí. Bueno, así que con todo esto que venimos barajando, desde esta perspectiva, se puede dar la respuesta en relación a eh, considerar que la Tierra es un superconductor de resonancia acústica, podemos decirlo, por decirlo de algún modo, así sí. como el organismo, ¿no? Eh, en lo micro y en lo macro hay, hay un mismo, una, una misma dinámica, un mismo funcionamiento. Eh, es lo que pareciera que estamos pudiendo observar. Aprovechamos para hacer un anuncio de, de consideración, todo lo que se dice aquí puede estar equivocado, contener fallos, errores... <risa> También se sabe que... responsables de lo que haga cada uno con esta información. Ya. También se sabe que cada uno puede comprobar empíricamente cómo le resuena toda info y hacer su propia investigación al respecto para ahondar más si su interés fuere. Eh, nos mandan llamadito al correo de la radio, nos llaman por teléfono, nos tocan el timbre. Si lo están viendo en diferido también nos toca nos tocan uh -huh. el timbre, nos llaman, nos dicen, nos dicen cosas, nos, nos dejan comentarios. Eh, para, eh, nos pueden decir, eh, no, que eso que están diciendo es cualquier batata, eh, porque eso, ¿no? yo me di cuenta que tal cosa, bueno, todo uh -huh. viene, todo es bienvenido. Si el universo es fractal, al dividir al todo en partes, cada parte es semejante al todo con menor resolución. El todo se encuentra en cada parte y todos somos uno. Uno se compone por el todo. Ahí te lo, te lo dejo. En, dentro del lenguaje tenemos diferentes lenguajes, por ejemplo, el lenguaje de programación, que también es eh, no solo en computación, ¿vale? sino a través de la ingeniería social. Pero en este caso mencionamos el de la computación porque es muy interesante la analogía cuando alguien... Eh, experto en computación, eh, crea programas, tiene un conjunto de reglas e instrucciones eh, que por medio de esta tecnología de sintaxis el programador puede comunicarse con distintos dispositivos de software y hardware con los que tenga que interactuar. Entonces, el, me, me estoy riendo, perdona que me ría porque estoy leyendo aquí el conjunto de reglas de sintaxis e instrucciones que permiten a los expertos en computación crear programas. <risa> expertos. <risa> los expertos, ¿no? Expertos. Sí, sí, sí, el comité sí, claro, de expertos. El, com el comité de expertos. Aquí tenemos ya tantos comités de expertos ya eh, que, que bueno, así estamos ya. Eh, contentísimo, es decir, ya tenemos una programación ya super... tenemos, tenemos un ejemplo claro de, de uso de la palabra, ¿no? Claro, claro por eso... Pero ya por eso te eso estaba... un experto, algo que nos han condicionado con el tiempo, te dicen, Pero no, lo ha un experto. Es que, que... Es, que, es que lo de los expertos ya es algo, bueno, se, se sale ya no de, de, de la realidad, ¿no? Esto ya de los expertos es una cosa de creerte todo lo que dicen los expertos, porque lo dicen los expertos, entonces... Es lo pero que... No hay. se sabe quién es el experto, cuidado. Ahora, ¿quién es el experto? No exper hay nombre ni apellidos de ese experto. ¿Dónde no hay están los jurídica ni claro. Yo quiero conocer a esos expertos, quiero hacerle un par de preguntas. ¿Qué Ay, va, qué qué guau, pero es, es que son el comité de expertos. Y luego, bueno, si hace falta, eh, te reconocen que ni existía ese comité de expertos, por favor. Bueno, no, no quería yo salir de del, del programa, ¿vale? ¿eh? Vale, vale, mira. vale, venga. Seguimos, seguimos. Volvemos, <ríe> bueno, volvemos. Mira qué curioso esto. Eh, aquí le pones. Claro, en psicología, psicología social, social. Y, social. y acá le pones. Y ya está. Ya está, perfecto. Fíjate qué fácil. Lo hemos llevado a este terreno con esa rapidez, ¿no? Decir, Tremendo. Cómo, cómo está todo conectado, ¿no? Ya bueno. Así lo han creado, o sea, teniendo todo, todo esto. Eso es. Sí. El que tiene información tiene poder y estamos en, en la era de la información, tenemos que hacer uso de esa información, ya no solamente para darles poder a ellos, sino para ponerlo a nuestro favor. Bueno. Utilicemos todo esto a nuestro favor. Exacto. Ah, claro, ¿No? ¿Por, qué? ¿por qué quieren censurar? Eh. Saben que la información es poder. Claro, porque la información es poder, entonces no dando la información... Eh, eh, Transgiversando la información Ocultando la información Tú eres más ignorante Por supuesto Exacto. Por eso esto de irse al extremo De decir, no, esto es muy pensante Porque quizás no estás considerando Que esto está operando A través tuyo y condicionando Tu realidad si es que no, no estás Consciente Total, total No gusta la comodidad no esforzarnos no, no es demasiado sino que nos lo den todo hecho si es posible no bueno ya... no perdón perdón no no no ya está ya está que, que, <risa> que eso no que, que es lo que hay ahora no que te lo dan no lo dan todo mascadito no a través de las pantallas ya ¿no? pero bueno también también es así porque nuestro cuerpo físico por decirlo nuestro consciente inconsciente nuestra mente en cierto modo busca siempre la comodidad el confort el mínimo esfuerzo Total, por eso total. se crean patrones y cuando tú ya has aprendido un, pato, un patrón, crear otro para llegar a otro destino te supone un sobreesfuerzo. Y por eso, sí. cuando tú... se generan esos patrones de comportamiento para economizar en energía. Claro. Pero si lo sabemos, vamos a darle ahí Traya. Mira, desarrollamos la inteligencia al que viene de Interleggere, que es como escoger entre, distinguir, eh, captar entre líneas, leer entre líneas. Está bueno. Eh, entonces podemos decir que se dice que todo es energía, info que flota, viaja, se desplaza, eh, frecuencia, sonido, vibración, eh, se, se llama de muchas maneras. Eh, energía, éter, electromagnetismo, maná, chi, prana, plasma, cada cultura a su modo. Eso, esa energía tiene forma, ritmo, color, compás, tono, armonía, relieve, etcétera, direccionalidad, y se le puede dar, se le puede aplicar orientación para plasmar la realidad plasmar. Por eso se utiliza la misma Entonces, palabra. entonces ¿qué pasa? Estamos llegando al punto de que hay que reconocer que la palabra es energía. Bueno, como Claro. Todo. <risas> todo es energía, efectivamente. Todo es energía y vibración. En todo. diferente tipo de vibración, pero todo es energía. ¿Y qué pasa que entonces el uso que hacemos de la palabra si es energía puede tener un efecto o puede tener el contrario en cualquier situación, ¿no? En cualquier realidad. Entonces, bueno, creo que estamos llegando a algo, ¿no? ¿Qué, qué, qué ocurre con, con, este, con este poder que tiene la palabra, no? ¿Qué vamos a hacer con él, no? ¿Qué queremos hacer con él? Vaya. Y fijaos también ahora que vemos cómo cada vez quieren que, el, que los seres humanos se comuniquen menos con la palabra y más con el escrito, porque no tienen el mismo efecto. De Eso. creación, la palabra hablada que la palabra escrita. Y hoy en día, ¿cómo se comunica más la gente? ¿Cómo se comunican la sociedad, uh, sobre todo esta sociedad? A más...? Puro pul a puro pulgar. A puro pulgar, <risa> efectivamente. Entonces, están. No, o sea, cuando vemos esto de leer entre líneas, de ver, de tener esa vista de pájaro, de, de, de dejar que tu intuición se desarrolle un poco más y, y querer ver con qué intención están. Haciendo todo esto, pues mirar cómo ahora mismo mmm, podemos llegar también a esa conclusión de que quieren que todo se haga más a nivel escrito y a nivel, encima, digitalizado, que no tienes que ponerle tú un movimiento, o sea, muchísimo todo mucho más frío para que esta creación, este poder, este esta forma de, de crear, que es otra, bueno, están todas muy, ya sabemos que está todo muy unido, pero esta que es importantísima, es primitiva, cada vez la utilizan menos. Sí, sí, como venimos diciendo, la desnaturalización a través cielo. de la artificialización. Una comunicación de bajísima calidad, básicamente, es lo que está... ¿no? Bueno, por eso en estos tiempos que estamos súper de chats y, y que gran parte del día en vez de hablar escribimos eh, está, está muy interesante también poner atención en cómo escribimos ya que, ya que se, va, se va de algún modo eh, <coughs> reduciendo esa, ese, es, esa naturaleza en ese sentido, pues, eh, compensar por el lado de hacerlo lo más orgánico que, que, que se pueda. Poner atención en eso y, y no escribir de cualquier manera y, y cualquier cosa. Ya Exacto. es que ni escribir, simplemente ahí con dibujitos, con imágenes. Y yo aprovecho y soy, soy muy de icono también. Bueno, está bien. No ¿no? Está bien. Colorido, mejor. <risa> está bien darle un poquito de eso, ¿no? De colorido, de humor, ¿no? A sí. la comunicación, ¿no? Ya queda un poco... Pero, pero fijaos cómo en la comunicación, en este caso escrita, de la que estamos hablando ahora, cuando eh, el que está escribiendo lo puede estar escribiendo desde una intención con un sentimiento y cómo se rompe un poco esa comunicación porque lo lee el que lo lee, lo lee con su sí. sentimiento y con su intención, y sí. por eso en algunas ocasiones se generan mal los entendidos, sí. porque el que está escribiendo, está escribiéndolo eh, desde un sentido desde un sentimiento, y el que está leyendo le está poniendo su sentimiento y si no están al, al mismo nivel hay sí. una interferencia Sí, sí y se generan ahí malos rollitos en sí. el sentido de que ha habido un mal entendido, no es que, sino que no ha habido una buena comunicación. Sí, sí. Porque cada uno estaba en un nivel de frecuencia distinto. Eso entre los chavales jóvenes. Eh, entre, todos, la... entre todos, entre ¿eh? todos, Sí, <ríe> no pero bueno. Y no tan jóvenes. Lo, lo, en la lo, comunicación, ahora lo, que estamos hablando de los chats, así. Un poquito más los adultos se supone que bueno, que tenemos que hacer ese trabajo de atención sí. y de conciencia a todo esto, pero en, en estas generaciones, sí. yo lo digo, por ejemplo, por mi hijo ¿no? ya de 14, eso está a la orden del día. Pero vamos, se, se, se intercambian dos mensajes y de repente me dice, papá, pues no me está contestando qué tal. Pues digo, madre mía, ya, ya, ya la estáis liando. <risa> ya la estáis liando. Y entonces yo cuando ya me lo dices, porque ya se ha puesto un poco y, y ya le digo, mira, eh, le digo algo para que corte rápido, ¿no? Es uh -huh. decir, dile esto fuera y ya está, ya ve lo que te contesta. Y si eso ni le vuelva a contestar, es decir, porque no sigáis dándole bola a esto, ¿no? <risa> no, es verdad. Sí, sí. Vamos a mí también es que han reducido tanto el lenguaje. Han, quieren reducir tanto la comunicación, les cuesta tanto comunicarse tanto porque un audio sí. no les hagas un audio más de, tres, de 15 segundos. Wow, claro. no es no, que no se lo escucha. Y un cara. mensaje de texto que lleve tres renglones ya le agobia leerlo, bueno. oh. sí, vamos. Por eso está triunfando mucho el TikTok. El TikTok. Que son videos muy cortitos de decir una o dos cosas y se Sí, pero, pero también lo que pasa con el TikTok a nivel inconsciente es que, eh, claro, lo quieres todo así, ¿vale? Eso. Con un clic. Eh, quieres la información que sea súper condensada y una información de importancia, a lo mejor no la puedes condensar en un minuto. Necesitas, pues como nosotros a lo mejor estamos haciendo aquí, dedicándole un tiempo y lo que están haciendo es que se está reduciendo la capacidad de de espera se está haciendo reduciendo la capacidad de prestar atención sí de desarrollo está reduciendo un montón esa capacidad de el aguante de eh, y se está todo mucho Una más rápido eh, no me viene la palabra ahora que quiero utilizar pero seguro que vosotros la vais a decir ahora es mmm, impacientes se está haciendo que la gente sea impaciente mm. Y sí, entonces sí. eso a la larga va a desencadenar muchísima frustración porque hay muchas cosas que requieren de paciencia, hay muchas cosas que requieren de un tiempo, de una gestación. Claro. Es que es así. Entonces, ¿está triunfando? Sí. Claro, pero ¿con qué fin están utilizando esa herramienta a los que la han ideado? ¡Ay! Ya soy una conspiranoica, venga, van. No, no, claramente... <risa> Todo, todo indica lo mismo, que es la desnaturalización y la artificialización hacia la robotización. Está claro, porque ya estamos diciendo, esto lo, lo orgánico, lo natural es lo que genera la realidad. Y si hay otros que andan por ahí moviendo hilos, pretendiendo que, que pueden seguir moviendo los hilos del mundo, eh, saben, saben estas cosas. Eso, eso es lo que, lo que se viene viendo. Se puede, puede que alguien te diga que no, que eres un conspiranoico, que en realidad eso no es así, pero lo más probable es que el que dice eso no, no haya investigado lo suficiente. Desde luego no tiene ni la mitad de información, ya eso lo, se, se lo podemos asegurar. Mm. Información tiene poca, pero también hay una cosa que es que la ignorancia es muy atrevida. Mm. Muy atrevida muy atrevida, entonces pues bueno, venga, seguimos. Vamos. Ah, bueno, con las palabras, juntamos letras, combinamos, armamos frases, se construyen estrofas, eh, no sabía no, o no me acordaba que estrof eh, viene del griego girar, dar vueltas, y la info, podemos decir que circula por los conductos, eh, generando una melodía, eh, por los nervios, las terminales, las estaciones, las vísceras, las venas, las arterias. Podemos decir que vienen de impulsos bioquímico-eléctricos, biológico-electromagnéticos. En una palabra, sanación. Ahí está. Eh, la importancia entonces de intervenir. Intervenir. Venir desde adentro. Eh, dar un rumbo. Dar un sentido. Dar un sentido. Es bueno a... todo esto que has puesto aquí, este desglose de, de, del significado de las palabras, me encanta. El sentido está buenísimo, luego lo, lo profundizamos. Entonces, dar dirección, dirigir con la intención, causa efectos. Claro. efectos especiales como decíamos no que no, <risa> no son solo los fuegos artificiales los sí las películas ¿no? que no vemos digo. en las pelis eh, nos hacen como siempre viste te, te distraen y te hacen claro. pensar que eso estaba afuera y que no, y, todo, y, que no... Que, y que todo es ficción cuando esos efectos son especiales nuestros creados por nosotros porque nosotros somos especiales por supuesto y podemos crear esos efectos Ahí está. especiales en la realidad claro que sí entonces así me dirijo hacia lo deseado, encontrándome hacia adentro, eh, plasmando afuera lo que, lo que ordeno desde dentro, sin apegarme al resultado. Qué importante eso. Sí, besos para, para Germán. Disfrut, disfruto el viaje. Ahí cada una de las frases es una perlita de sabiduría. Pues, pues sí. Bueno, estos son los titulares, pero está bueno que ir planteando estas cositas que, que traen, traen buen debate. Sí, pero es que cuando, cuando, por ejemplo, cada una de esas frases, individualmente, es que son una perla, tampoco necesitan darle mucha más vueltas, si es que en este caso está metido todo, o sea, ¿para qué seguir...? dando vueltas. <risas> Exacto. ¿vale? Hacer, seguir, seguir haciendo estrofas, o sea, melodías, ¿no? ¿Era? Eh, no sí, estrofas, sí. estrofas. Seguir haciendo estrofas que es dar vueltas cuando cada una de estas frases es una perla por sí sola. Sí. Para eso también clave, como decíamos, parar la mente tomarse un recreo para no irse al extremo de, de estar ahí carburando a saco, me vacío, también por lo que decimos que traemos y que traen muchas palabras, eh, con, consigo una carga que por ahí no nos conviene. O a eh, lo mejor ya no solamente la carga que no nos conviene, sino como tú has dicho antes que cambian el significado real. Y le han cambiado... En... Eso, eso que por eso claro por eso no nos, nos conviene sí que sí, sí. Y a lo mejor decir sí sí resignificar me reinicio me reprogramo eso es eso. Eh, reformulo recompongo la realidad eh, a través de la expresión con, siendo creativo eh, que también podemos resumir eh, que la, lo básico para la generación de, de realidad a través del lenguaje es la idea, palabra y acción. Vamos a ponerle emoción. A sentimiento, ¿no? Sí. Sen emoción. Perfecto. Después volvemos. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, tenemos aquí un, una, una triada que es eh, en relación a idea, palabra, acción. Es invento, intención y gesto. Eh, con lo que gesto la realidad está bueno eso claro. eh, el invento puede ser una idea la imaginación ahora luego luego profundizamos tenemos otra triada perdón José vas a decir algo no no está bien sigue sigue está bien. Eh, ¿sí? tenemos una triada que es el plan el signo y la acción que es una manera también de decir idea palabra acción como decir, invento, intención, gesto, plan, signo, acción. Eh, después volvemos. acciones es activar. Eh, y le agregamos el afecto, que está bueno esto que decíamos, de que a veces, eh, pocas, pero hay veces que, que las palabras que ya te vienen sí que, que te presentan una, una, una realidad interesante porque... Eh, por ejemplo, esto, la emoción, que también se llama afecto, te da, te da la noción de, de cómo las emociones afectan. Está, eso está, está bueno aprovechar la, que, claro, que viene así. ¿En qué envoltura lanza esas palabras? eso sería sí. el afecto, ¿no? Y lo eh. del sentido, claro, el sentido que le doy eh, con, lo, con lo que siento, le doy un sentido eh, y también... Eh, un sentido como dirección claro es lo que hablaba antes, ¿no? del sentido, ¿no? eso es y todo esto me lleva a un efecto okay. o sea, combinando, combinando estos recursos para arriba para abajo, para adentro, para afuera buscamos, un, buscamos eh, ¿Sí? provocar un efecto en la realidad, claro que sí en otro ser lo podemos ver como queramos, ¿no? desde Sí, en Pero mí. Lo, en, en nosotros mismos. Eso <risa> También es. tiene que ver la relación con los planos sutiles, ¿no? El plano mental, el plano emocional, el eso. plano energético y después, cómo, si todo eso está alineado, si todo tiene una coherencia, eso en el es. efecto lo vemos en, nuestra, en nuestro mundo físico. Así el es. Resultado reflejado, sí. Por eso la clave de no subordinarse a la emocionalidad. Que el afecto no te, no te afecte demasiado ne, a, hacia el otro lado. Eh, para eso es importante lo de vaciarse, decíamos. Sí, eh, pa parar un poquito la mente, ¿no? Sí. Conectar con nuestro silencio interno, ¿no? Eso es. Estar Sentir el, el, el, el, el presente, vivir en el presente, claro que sí. Y reparar lo que eso haya es. que cambiar en nuestra, en nuestra forma de, de comunicar. Eso es recomponer. Recomponernos. Brain calming, le podemos decir. En vez claro. de brainstorming, hacemos un brain calming. Claro, mente calmada. Porque Vaya. viste cómo estamos, a, a, eh, que la agenda que nos viene, que nos pasan por encima y, y te, te atiborran y, y te quieren sacar del eje todo el rato. Pero ahí tenemos que estar nosotros para decirles, eh, ahí está. Yo tengo otro camino. <risa> Ahí Yo está. lo voy a hacer desde otro lugar, ¿desde dónde? ¿no? ¿Desde dónde lo voy a hacer? ¿Desde dónde me voy a poner? ¿Y Exacto. hacia dónde quiero ir? Y, y, y sintiendo ese resultado final, pues vamos a dejar que el universo nos ayude a plasmar eso que queremos desde una forma más fácil. Eso es, de la, desde la mayor habilidad de respuesta. Bueno. Le, le, le faltaría la, la H, ¿no? Le faltaría sí. la H, ¿no? Así <risa> que responsabilidad. Responsabilidad. Claro, que si eso. no les quedaría responsabilidad y no les suena bien. Queda, <risa> queda, queda raro, queda raro el sí. sonido. Eh, bueno, esto no te lo voy a decir ahora, pero vamos cerrando por hoy, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Podemos decir que, mira, para ir cerrando... Yo, mira, antes, de que, antes de que cerremos, y sí, porque lo, lo hemos dejado de pasada, pero no lo hemos escrito, no lo hemos. un poquito solo, ¿no? Eh, lo del estudio de Masaru Emoto, sí. que no solamente es en el agua. Cuando se ve esas moléculas de agua congeladas, qué figuras tienen, cuando les pones una intención, una palabra positiva, bonita, de amor, se componen, se hace una geometría sagrada, fantástica, maravillosa y divina. Y sin embargo, cuando eh, le pones unas palabras de baja vibración, miedo, te odio, rencor, frustración, todas esas moléculas aparecen como muy feas, como no tienen una estructura Bonita. Bonita. Si nosotros eso nos lo llevamos a nosotros mismos, sabiendo que nosotros somos un más de un 70% de agua, mirar mm. cómo influyen nuestras moléculas, en cada una de nuestras moléculas, el que tengamos una, mm, eh, una estructura estable, fantástica, bonita y maravillosa, o si utilizamos palabras o escuchamos sonidos, la música cómo influye también ese lenguaje en la música. Esa vibración de baja o de alta vibración en la música nos influye a nosotros. Inconscientemente, sin saberlo, está claro. actuando sobre nuestro cuerpo físico. Es un lenguaje, claro. Entonces que hagamos muchísimo caso a, a, a esas palabras porque no solamente vuelan por el aire, sino que eso que vuela a esa frecuencia actúa sobre el, más del 70% de nuestro cuerpo en nuestra sí. estructura molecular. Sí, sí. Ah, mira, me olvidé de, de mostrar esta clave que, que, claro, que es con esto que estás diciendo, porque no solo las palabras, sino eh, todo tipo de, por eso la música, todo, todo tipo, tipo de... Todo tipo de sonido, o sea, sí. está el sonido, se utiliza mucho en mi tía, no vamos a sonidos que sanan, no porque llevan una frecuencia en diferentes hercios que son armoniosos para nosotros. Y sin embargo, hay otro tipo de música que tiene una frecuencia de, más destructiva, una frecuencia que no es armoniosa para nuestra para el agua, para las moléculas de agua. Y nosotros somos un porcentaje altísimo de. Tiene, tiene que, no que son... le, Pero bueno, se ven, se ven los diferentes cambios eh, de, de la estructura. Tiene que, tiene han... que darle al sonido en eh, compartir pantalla. Eh... Sí. No, no, sí. Este... Sin... Sin sonido, sin sonido va bien. Vale, vale, vale, perfecto. Sí, se ve. Se ve. Muy bueno, muy bueno el apunte que ha hecho Raquel. Sí. Muy, muy bueno con el tema. Eh, para que seamos más conscientes, ¿no? De, como ya he dicho. Sí, no, no. Lo podemos, lo podemos dejar simplemente en plasmar realidad, pero es que plasmar realidad también está en mi bienestar, en generar bienestar. Claro. ¿Qué quiero generar yo? Para uh -huh. mí, si tú no estás bien en este plano físico, lo que vas a generar va a ir en concordancia siempre. Claro. Entonces esto es tan visual para los seres que sean visuales como, como yo, que como, predomina en mí lo visual. Entonces es muy importante. No, pero en cuenta. lo que has dicho es muy, muy interesante, lo de la armonía y el equilibrio, ¿no? A través de nuestra, es decir, si somos el ochenta y tantos por ciento de agua, nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, eh, está comprobado ¿no? ya que los estudios que ha hecho de Emoto y, bueno, y, otros, y otros científicos ¿no? con el tema de la estructura molecular, ¿no? Cómo cambia, ¿no? Dependiendo de, de esa vibración y esa frecuencia que se le aplica, ¿no? Exacto, Entonces, mira, como este. mira cómo está cambiando ahora en el vídeo, cómo cambia la, la imagen. Y eso le sucede a nuestra, a nuestra estructura. Claro, a las moléculas. Que vivir Claro, quiere vivir en armonía, en equilibrio, en, en, en alegría. Es importante ser conscientes de eso, del efecto que tiene sobre nosotros, ¿no? Como seres vivos, ¿no? Sí, si un lenguaje se, se basa en frecuencia de resonancia, mira, según el claro, mensaje. Claro, y bueno. Y, luego ¿Y ahí al damos... lado estamos viendo los hercios. ¿vale? Si sí. son 4049 Hz, pues diferen, de, diferenciando la frecuencia en la que se esté moviendo, vamos a generar una estructura u otra, pero sabemos que esa frecuencia va en resonancia a cómo yo me siento, pues hagamos mucho caso a cómo me siento en cada uno, ¿esto que voy a hacer me hace sentir bien? Vamos hacia adelante tira por esto, ahí, ese es el buen es, camino ¿esto, ¿Esto, que, esto como... que estoy haciendo me hace sentir mal? Oye, párate un momento para esa mente, recapitula Vacíate, reprográmate y después vuelve a la acción con algo que te haga sentir bien. Buenísimo. Buenísimo. Hay algo Hay algo que une todo esto de, de la vibración y es la respiración. Va. Esto lo podéis lo podéis este, experimentar muy fácil. Por ejemplo, eh, Roque, acércate, es que yo no sé si es que tienes el sí. medio muy alejado o qué, pero es que te oigo sí. muy bajito. Sí, se oye, se oye malito. <risa> bueno, a ver, empiezo de nuevo. El tema de la respiración, ¿me escucháis bien ahora? Un poquito mm. mejor. o menos? Para la próxima. Claro, porque no he cambiado nada aquí, ¿eh? Es que es como que, que, que fluctúa tu voz. <risa> ah, Sube vale. y baja. Ya, ya, ya sé por qué, es. bueno, ya no lo puedo arreglar. Bueno, <risa> ya sé. Acércate y acercándote un poquito más al ordenador se te oye bien. ¿Ahora se me oye mejor? Mejor, sí. Bueno, decía que la respiración eh, es un complemento a todo esto que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Por ejemplo, eh, antes de comer, si quieren experimentarlo, antes de comer, hacer unas cuantas respiraciones profundas, y entonces van a saber realmente si tienen hambre y, eh, y digamos se va a a equilibrar realmente lo que queremos comer. Por ejemplo, con la comida, también lo podemos hacer cuando vamos a hablar, cuando vamos a una reunión, cuando vamos a hacer un, una actividad cualquiera. La respiración es como que une toda esa parte. Eh, Se conecta. El brain calming que nos pone ahí, eh, damp, la respiración ayuda a eso. Cuando también es, es muy bueno esto, porque cuando te dicen, cuando estás así enfadado a lo mejor tienes que párate y respira diez veces. Porque eso hace eso, que tu nivel de estrés, que te conectes con tu cuerpo y que, que te relajes un poquito y realmente te, estarás más lúcido para. Lleva el equilibrio. Total. Bueno, vamos a ir cerrando, Dan. ¿no? Sí, sí, sí, porque ya me di cuenta que, que si no, este nos no vamos por la... no estendemos. Llevamos una hora y media, ¿eh? Uh, sí, no. Vamos, Hay que, vamos. Cortar, hay que cortarlo ya. en dos. No, cerramos aquí, yo pienso. Cerramos si aquí. Si le parece, sí, sí. Eh, lo dejamos entonces aquí, justo aquí. Sí, vamos en a cerrar aquí. Con la responsabilidad. Aquí, con la responsabilidad, la habilidad de responder. Ahí está. Cerramos con eso. Bueno, yo quiero agradecer de corazón esta presentación porque realmente el artífice de todo esto eh, del trabajo que hay detrás de todo esto ha sido Dan oh. y no, sí, sí, en serio es decir, Dan, claro, la no te quites crédito vamos, eh, que no, que no es, es, es algo que, que tú ya venías trabajando de hace tiempo y entonces el, el haber querido compartir todo esto ha sido, bueno una, esto es una todo serie. producto de la esencia que nos compone a todos y se expresa a través de bueno, pero el universo te eligió en este momento a ti para... Ha sido, para ha sido de verdad, de corazón, muy agradecido de, de haber podido compartir toda esta información y seguiremos compartiéndola porque hay más, hay más cositas interesantes, ¿no? Que tiene Dan por ahí guardadas todavía. A mí sí, me encantan sí, sí, esas chica. perlitas de sabiduría que va soltando en cada una de las frases. O sea, Te, te digo Gracias. que me puse a armarlo y, y se complicó porque... No, está, está, está, está genial. Está perfecto. Vamos, para cogerlo y hacer vamos, cualquier tipo de trabajo con toda esta información. Buenísimo, de verdad, buenísimo. Ahí hay unas cuantas perlitas ahí para la próxima. Bueno, muy bien. A la siguiente. Bueno, pues. Más gracias, Dan. José, gracias a los tres. Nos, nos vemos a la siguiente. Disfrutad nos mucho y librar alto. Nos vemos pronto. Y atentos a las palabras que utilizamos, por favor. Un abrazo de corazón a todos y a todas. Gracias. Yo.